En este video vamos a ver los filtros en Ableton Live. Muy bien, por ejemplo en el Hi-Hat. El filtro que viene por default en Ableton Live es el Autofilter. Vamos a agregarlo aquí. Y el Autofilter prácticamente es... un ecualizador de una sola banda pero que realiza cortes. La primera opción que tenemos en el Autofilter es el Low Pass o el pasabajos, Lo cual va a cortar frecuencias bajas. Vamos a escuchar esta frecuencia nada más, la del hi-hat. Vamos a ayudarnos de un analizador de frecuencias que también es propio de Ableton Live, el cual es el Spectrum. Para poder ver los resultados aquí... Observen que las frecuencias bajas van a ser filtradas nada más, es decir, las frecuencias bajas solamente se van a escuchar y se van a cortar los agudos. O podemos hacerlo a la inversa, High Pass. Y también tenemos este que es el vanpass. Pass. Es decir, el bandpass va a cortar las frecuencias bajas y las frecuencias altas. Y finalmente tenemos el notch o el rechazo de banda que va a permitir el paso de frecuencias bajas y el paso de frecuencias altas menos las frecuencias medias. Tanto el Band Pass como el Notch se utilizan más como efectos de audio. También tenemos aquí en algunas automatizaciones. Por ejemplo, vamos a activar una automatización con esta forma. Vamos a ponerla en tiempos, por ejemplo, a medio. O podemos poner este, por ejemplo esta. Son prácticamente automatizaciones o LFOs, también subida, que es como una rampa. O bajadas. De forma aleatoria. o como rectángulos. Yo prefiero mejor automatizar el autofilter en vez de utilizar el FO, pero el principal uso que yo le doy al autofilter es para lograr una mejor mezcla, es decir, que no se filtren frecuencias graves a la frecuencia del bajo. Como pueden ver aquí el Snare está, estoy filtrando las frecuencias agudas, es decir estoy cortando todos los graves que pueda tener el Snare y también las percusiones. Bueno, en el próximo video vamos a ver un poco de ecualizadores.